Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Honor X8 que como pueden ver tiene 128 GB de ROM, o sea de capacidad y 6 GB de RAM seguramente dentro de poco cuando lo destapemos y lo pongamos en marcha nos vamos a dar cuenta de las maravillas que se pueden hacer con este smartphone que no solo es bonito, sino que tiene particularidades como la RAM Turbo bastante interesantes a primera vista podemos darnos cuenta que tiene unos biseles muy delgados, es muy ligero, 177 gramos y como pueden ver es bastante delgado, 7,45 milímetros. Además posee una tasa de refresco de 90 Hz. Y como les venía contando, una de las particularidades es que se puede usar parte de la memoria ROM o de la capacidad, hasta 2 GB, precisamente para acelerar el rendimiento del sistema. Esto lo hace automáticamente, yo como usuario no tengo que hacer nada, cuando lo necesita las toma prestadas temporalmente y después las devuelve. Ahorita lo vamos a poner a prueba para que vean, porque puede abrir muchas aplicaciones y gracias a la RAM Turbo lo que puedo hacer es devolverme una vez salto entre una aplicación y otra para llegar al punto exacto en el cual estamos. Bueno, y una vez ya hemos configurado el Wi-Fi lo que podemos hacer es simplemente pasar la información al Honor X8 desde otro dispositivo aquí tenemos nuestro Honor 50 y lo vamos a usar precisamente para eso se nos está pidiendo abrir Google en el dispositivo anterior. Lo que hacemos es buscarlo. Listo, aquí lo tenemos. Configurar y restaurar. Configurar un dispositivo cercano. Uh -huh. Siguiente. Siguiente. Aceptar. Va a empezar a buscar el dispositivo. Y aquí efectivamente nos está dando la opción... Sí, vemos que está bien, coinciden. Y dice continuar en el dispositivo anterior, o sea, nuestro Honor 50 nos pide la huella. Acredita que efectivamente nosotros somos los que estamos haciendo esto. Y nos da la opción de continuar. De esa forma vamos a poder pasar las aplicaciones de un lugar a otro. Posteriormente procedemos configurar la huella después de haber aceptado si queremos o no los temas del asistente de google el cual resulta ser bastante útil en ciertos casos para activar o desactivar comandos en el honor x8 por medio de la voz sin tener que tocarlo eso funciona muy bien cuando tenemos las manos sucias y demás Aquí terminamos de configurar los servicios. Eh, bueno, en mi caso no me voy a unir al... Bueno, y habiendo configurado el Honor X8, con todas las aplicaciones que uso normalmente, vamos a hablar sobre el concepto de RAM Turbo, que es básicamente la finalidad del video. Lo que hace, en palabras técnicas, es coger memoria, capacidad disponible, y usarlo en memoria temporal para hacer que las aplicaciones carguen más rápido para que el rendimiento no disminuya pese a abrir más de 16 aplicaciones e inclusive que cuando se está usando una aplicación como Netflix que tiene video o redes sociales podamos abrir una aplicación después la otra y volver al punto inicial de dicha aplicación sin perder la información específica en la cual estábamos trabajando o la que estábamos explorando, así que vamos a hacer una prueba a ver si tanta dicha es cierta. Vamos a abrir Netflix, uh -huh. vamos a ver alguno de los videos, sí, vamos a subir un poquito, ok, y aquí lo que vamos a hacer es Vamos a pasar a otra de las aplicaciones que, por ejemplo, tengo abiertas. Un juego. Me, me suena. Y vamos a jugar. Uh -huh. Listo. Uh -huh. Bueno, no, no me culpen si no juego muy bien. No, no es culpa del teléfono. Listo. Uh -huh. Listo. Este es el entrenamiento. Digamos que ya siento que estoy aprendiendo. Bueno, aunque no, no, no puedo decir que demasiado rápido. Pero ahí vamos. No he dicho Listo, vamos a demostrar que sí aprendemos. Listo, tengo el superataque, Lo vamos a hacer. Se logró tal cual. Uh -huh. Muchos golpes. Y knockout. Fantástico. Listo, aquí, en medio de la celebración, vamos a salir y vamos a abrir otra de las aplicaciones. Fíjense, ya exploramos dos. El Sketchbook. Uh -huh. Aquí podemos, no sé, poner un texto. Pruebas. Uh -huh. Y puedo saltar a... Fíjense, aquí me volví y vol quedé en el punto donde iba. Uh -huh digamos que mientras carga puedo ir haciendo otras cosas como por ejemplo fíjense la cantidad de aplicaciones que, que tengo acá puedo abrir una de música uh -huh. aquí me está mostrando publicidad me salvo a otra vuelvo al juego y efectivamente me llevo a donde debería estar ahora Probemos con Netflix. A ver si tanta dicha es cierta. Porque es que la cantidad de apps que tengo abiertas. Y fíjense. Sí, cumplió. Estamos en el mismo punto donde lo habíamos dejado. Listo. Aquí no inclusive nos dice el nombre de la película. Vamos a salirnos. Bueno, acá esta aplicación, por ejemplo, tiene... Una particularidad, y es que quedaba en segundo plano. No la dejamos, la, la matamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es abrir otra más. De todas las que tenemos acá. Por ejemplo, la cámara. Aquí vamos a, a ir a alguna red social. Por ejemplo, a Quay. Que lo más común es que uno esté viendo algo y de un momento a otro, listo. Aquí íbamos, donde la señora. Volvimos a la cámara, abramos. Uy. de las muchas aplicaciones que tengo abiertas, abramos otro juego, por ejemplo. Listo. Ajá. Listo, acá me están enseñando cómo jugar. Listo, chin, chin, chin, chin, chin. Listo. Bien interesante. Listo. Y podemos saltar nuevamente a alguna de las otras cosas, como por ejemplo why Ay, acá me pidió inicio de sesión fíjense, salto al juego sí. y voy a volverme a quay. vuelvo al, al mismo lugar fíjense listo, e inclusive si hago lo mismo con el navegador uno carga, ella recarga voy, hago múltiples cosas acá vengo a Google Buscote, etcétera. Uh -huh. La cargo. Me devuelvo a esta. Y fíjense, aquí cambié de un navegador a otro. Y sí, efectivamente, como pasó anteriormente, estamos cargando. Pero esta es la carga inicial que la página generalmente hace. Si yo me devuelvo a Quai fíjense, seguimos en el mismo punto. ¿Cuál es la única cosa Listo. Entonces aquí ya debe estar por terminar la carga. Y nótese que el rendimiento. Acá voy a buscar Honor. Y vemos todos los posts que tenemos al respecto. Aquí estamos cargando uno del Magic Bee. Y si me devuelvo. Entra al, al otro navegador, fíjense. Volvemos al mismo punto. Esto es una maravilla porque nos ayuda a ubicarnos así estemos haciendo multitareas. Volvemos exactamente a la información que estábamos explorando antes de cambiar de aplicación. Esto, aunque ya lo hemos visto en algunos otros smartphones, este funciona de manera bastante interesante porque no solo permite un muy buen rendimiento, vamos a contar cuántas aplicaciones tenemos abiertas, por ejemplo, aquí tenemos una, dos... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 y creo que inclusive podríamos abrir abrir más, ¿sí? Uh -huh. Sí, podríamos abrir muchas más. Otra más. Y veamos el rendimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y podemos seguir. Podemos seguir abriendo. Y funciona bastante bien. Entonces, esto hace que la RAM Turbo sea una gran opción precisamente para estos móviles que están al alcance de la gama media del mercado. El nivel de optimización es bastante. Fíjense que abrimos muchas aplicaciones y gracias al procesador Snapdragon que tiene en su interior de 6 nanómetros podemos hacer todo esto que anteriormente era impensable. Inclusive, como ustedes vieron, hay varios juegos abiertos al tiempo corriendo varias aplicaciones pesadas y con todo y eso funciona bastante bien